Ay, sabajo, salam alecum. good morning, buenos días, bonjour. Esos son los saludos que existen aquí en este país de la República de la Gambia. Es normal cuando llegas a algún lugar que la gente te salude. Lo primero que van a hacer es decirte salam alecum. a lo cual debes de responder malecum salam. Mi primer consejo es que cuando llegues a cualquier lugar, tú mismo te presentes y digas, Salam Aleikum. Ellos te van a responder, Malekum Salam. Ayer tuve la oportunidad de ver unos cuantos comentarios de ustedes. Quiero agradecerles a todos los nuevos suscriptores al canal, principalmente a Willy Zavala, mi primer suscriptor, César Zavala, Fadi Yubaili, Tulio Camacho, Lolito Irak, Hidalmi Samón, Damayantis, Sí, por Cuba. Y Armando Guerra. Armando Guerra me dejó una pregunta en el canal donde me preguntaba si había tenido problemas para comunicarme debido a la diferencia de idiomas. Sí, Armando. Tuve problemas al comunicarme porque llegaba de un país de habla hispana hacia un país de, eh, de habla inglesa. En dicho país, que es este donde estoy en estos momentos, el inglés que se habla es un inglés criollo. Tiene, tiene, muchos cambios a la hora de pronunciar. Eh, existen personas que te dicen él por ella. He cuando es ella. Existen personas que te dicen ella por él cuando es él. Te transforman las palabras en vez de decirte sister, hermana, te dicen sister, water, water agua, te las cambian. Y, entonces, sí tuve problemas al inicio cuando llegué. Mi primera semana de adaptación, mi primer mes, tuve ciertos problemas porque no entendía a las personas. No confundía cuando me decían un número con el otro. Pensaba que era 25 cuando me decían que era 75. A la vez, cuando pensaba que me decían 75, solo me decían son 25. Y, entonces, sí tuvo problemas con esto Quiero darle algunos consejos a nuestros colaboradores, a los nuevos que quieren venir al país de Gambia, que no saben estos detalles para que le vaya quedando de referencia. Mi primer consejo de cinco que le traigo hoy es que no se apresuren a cambiar el dinero en el aeropuerto. Las tasas de cambio en el aeropuerto son de 48 a 49 Dalasis. En la calle, en Banjul principalmente, el señor Alayi o el señor. Ay, olvidé el nombre. Bueno. Luego se lo digo, se me fue, lo olvidé. Cambian los Dalassies, cambian los dólares por dalasi, lo cambian a 50, 51 y hasta 52. Entonces, les recomiendo que no se apresuren al cambiar. Mi segundo consejo es que salgan su línea en Frisell. La compañía Frisell forma parte de un grupo de compañías en el país y para mí es la más segura y la más barata. Te puedes encontrar el punto de la compañía, la sucursal, dentro del mismo aeropuerto y te vas a encontrar unas cuantas alrededor de todo el país y algunas mesitas en la calle donde puedes sacar tu línea gratis. En algunos lugares te pueden costar 5 dólares, pero bueno, 5 dólares vienen siendo como 2.50 moneda nacional en Cuba. Es casi nada. El primer dinero que le pongan, mientras más dinero le pongas a la tarjeta, más bonos de regalo vas a recibir. Entonces te recomiendo. Que saques tu línea en Africel. La sucursal principal de AfriSale se encuentra en la Caerava Avenue, Avenida Caerava, cerca de Traffic Light. Puedes tomar y decir, quiero ir a la compañía AfriSale, I want to go to AfriSale Company. Y las personas te pueden llevar, los taxistas te pueden llevar directamente a la compañía. Debes de llevar tu identificación. Tu carnet de cubano puedes traerlo y es mejor para que te identifiques aquí en el país. Y entonces, presentarlo a la compañía para que te, te den tu línea. El otro consejo que le quiero dar es que no caminen solos en la calle cuando son nuevos en el país. No se apresuren en irse solos a la calle para conocer. No. Anden con algún colaborador, es lo que más le recomiendo, algún colaborador que ya esté en el país y les sirva de guía. No vayan solos, por favor. Ustedes no conocen y aunque quieran aprender, siempre es bueno andar con otra persona. Mi cuarto consejo es que no se apresuren en comprar los productos. Te puedes encontrar esta libreta en un mercado por 100 dólares. En la calle te la puedes encontrar por 80. Pero hay otras personas que te la pueden vender en 40. Entonces, el primer precio nunca es el mejor. Siempre te van a dar doble los precios. Y entonces se puede usar el regateo, que es lo que más nosotros aquí practicamos, el regateo entre el el vendedor y el comprador. El primer precio nunca lo aceptes. Siempre pide rebajar. Siempre te van a dar una rebaja y algo es más que nada. Mi próximo consejo es cuidado con contestar el teléfono en la calle. Cuando necesites realizar una llamada, por favor, apártate a un lugar donde hay pocas personas, te puedes sentar y comunicarte. No saques de la primera el teléfono en la calle cuando vas caminando. Alguien puede venir y arrebatártelo. El país es un país tranquilo, pero ojo con responder el teléfono en la calle. Siempre puede aparecer alguien que te arrebate el teléfono. Es normal, es común y no vas a reaccionar muy rápido que digamos. Entonces, hasta aquí son los consejos. Quería decirle de que tenemos una diferencia en este momento con el cambio de Cuba de 5 horas. Tenemos cinco horas más que en Cuba horas de diferencia. Quería decirles también que creo que si tienen alguna duda, quieren saber algo, por favor, me lo dejen en los comentarios. No se olviden de darme like. Si quieren saber cualquier cosita que yo les pueda responder, me pueden escribir directamente al canal o escribirme al perfil en Larimar. Estoy aquí para lo que necesiten y súper contenta por estar con ustedes. Como siempre, un poquito nerviosa, pero aquí. Entonces, nada. Me despido, a Roya en árabe, goodbye en inglés y hasta luego en español. Un beso bien grande.